Hola, hola, Uy. Perdón. Hola, perdón. buenos días, eh, bienvenidas y bienvenidos. Eh, bueno, Para los que no me conozcan, que me imagino que son la mayoría, yo soy José Cerdán, que soy el director de Filmoteca Española. Y, y nada, vamos a hacer este acto de entrega a la familia de Fernán Gómez de la Gran Cruz de Alfonso X, el sabio, con motivo del centenario del nacimiento del actor, que como ustedes saben, eh, es, es mañana, el día 28 de día 28 de agosto y, y bueno decir que este acto en realidad es una reentrega porque la, la, la medalla en concreto se otorgó en noviembre del año 96 a poco de fallecer de fallecer el, el fernán gómez eh, la otorgó el gobierno de de Zapatero, y, y, y la entrega se hizo oficialmente al año siguiente, en mayo del 2008, en el, en el Cine Doré, a la, entonces su viuda, Emma Cohen, que también, como ustedes saben, pues ya posteriormente falleció, y por alguna razón, que la verdad es que no sabemos cuál es, en la medalla se quedó, se quedó en, las, en, las, en las instalaciones de Filmoteca en aquel momento. Nosotros hace unos meses, bueno, hace ya bastantes meses, buscando y trabajando con nuestros archivos para, para celebrar el, el centenario, la encontramos. La encontramos y, bueno, y nos parecía que un buen motivo de celebrar eh, a Fernando Fernán Gómez era, pues, entregar esa medalla en un pequeño acto como, como este que, que, estamos, que estamos haciendo. Así que sin más dilación, pues el ministro de Cultura y Deporte, eh, Miquel Iceta Llurens, pues, va a hacer entrega de, de la medalla. Sí, <risa> Bueno, pues Ahora tiene la palabra Fernando Fernán Gómez, el hijo de Fernando Fernán Gómez. Fernando. Buenos días. Yo solo quiero agradecer al, al ministro, señor Iceta, y a todo el Ministerio de Cultura, y en particular a mi amigo José Chercedotán, de eh, la devolución de esta medalla, porque en realidad ya era nuestra. ...pero podrían no haberla devuelto, ¿no? Hay muchas cosas que aún no se han devuelto. Eh, bueno, pues eh, no sé qué decir. Ese mañana comienza el centenario de mi padre. O sea, de mañana en un año se va a cumplir el centenario, que durará un año completo... ...porque este año ha estado un poco ensombrecido todo, porque coincidía con el centenario de Luis García Berlanga... ...que fueron muy amigos, como todos ustedes saben... Entonces, la familia de mi padre no ha querido ensombrecer la imagen de García Berlanga. El centenario de Berlanga ya ha terminado y ahora empieza el de mi padre. Y no quiere decir esto que va a ser una competición, pero, pero lo vamos a tratar de celebrar lo mejor posible y no sé, concederle todos los honores que se mereció. Y muchísimas gracias. Y ya para clausurar el acto, hablará el ministro de Cultura. Yo también voy a ser muy breve, porque realmente, como decía Fernando, esto es una devolución, una restitución, porque la medalla ya se dio. Y entonces, la verdad es que estuvimos pensando, pues, cómo lo hacemos, ¿no? Eh, yo siempre digo, se podía haber enviado por mensajería, pero dijimos, oye, ¿por qué no aprovechamos la ocasión para abrir así el centenario? porque de alguna manera hemos de buscar momentos, no? los habrá en el Festival de San Sebastián, los habrá en la Filmoteca, los habrá en muchos lugares para recordar a una figura como la de Fernando Fernán Gómez. Y me ha gustado que recordases que, que estamos acabando el año Berlanga y empezaremos este año Fernán Gómez, porque la verdad es que cuando hacemos homenajes como estos son a personas que no están, o sea que lo hacemos más por nosotros que por ellos por recordar y honrar lo que han contribuido. Y es verdad que es muy difícil en un país decir quién ha contribuido más a nuestra manera de ser y de, y de expresarnos y de estar en el mundo, pero qué duda cabe que tanto Berlanga como Fernán Gómez han sido claves. ...en el cine español, y por lo tanto, recordándoles a ellos, homenajeamos al cine español... ...y también en nuestra manera de enfrentarnos con el, con el mundo. ¿no? Esa mirada en momentos a veces muy complicados, a veces una mirada cariñosa, a veces crítica... ...a veces incluso cáustica, pero que nos ha ayudado a reconciliarnos con lo que somos... ...a recordar nuestra historia, no desde la nostalgia pero sí desde una voluntad de, de conocimiento, de, de sentimiento crítico hacia nosotros mismos, pero también de autoestima. De autoestima porque qué obras, qué películas se hacían en momentos en los cuales pues, las ayudas al cine eran mucho menores, las posibilidades de la industria eran mucho menores y, sin embargo, probablemente o quizá por eso la creatividad se desbordaba. ¿no? Y recordamos con tanto cariño toda una filmografía. Y por lo tanto, hacemos un acto de justicia, devolvemos algo que ya correspondía a la familia y aprovechamos este acto de entrega para decir mañana se cumple el centenario, mañana iniciamos formalmente las celebraciones y llamar a todo el mundo, y me atrevo a decir, pues a las televisiones, a los exhibidores, a que puedan también hacer actos de reconocimiento que nos sirvan a todos para recuperar lo mejor de nuestro cine y para desear lo mejor de nuestro cine al tiempo que nos viene por delante. Muchísimas gracias. Sí.